Hola, hoy en el Banco de Pruebas Fervismat quiero mostrar la forma de reparar diferentes daños en chapa de vehículos. Para ello voy a utilizar la escuadra 052475 que suministra y fabrica GIS. Es una escuadra OL ligera de fácil manejo. Tiene dos puntos de apoyo para fijarla al vehículo durante la reparación una cadena de estiraje con puntos de anclaje regulables para facilitar la dirección de tiro, una garra de tiro con seis ganchos y una bomba hidráulica. Las dos ruedas facilitan su traslado por el taller. El proceso de trabajo comienza con la eliminación de la pintura para facilitar la soldadura de la espiral o arandelas necesarias en la zona de estiraje. Una vez fijada la escuadra al vehículo, se coloca la cadena con el ángulo y altura de tiro. Se ancla la garra de estiraje y se procede a crear presión con la bomba hidráulica, que actúa sobre el mástil vertical de la escuadra. Utilizando el martillo se alivia la zona antes de retirar la presión y se repite el proceso hasta conseguir la reparación completa de la zona. Después de mínimos retoques la pieza queda lista para pasar a pintura. Como hemos podido observar el equipo es práctico, rápido y de gran utilidad en el taller para realizar reparaciones de difícil acceso. Lo seguimos viendo en el banco de pruebas CERBIMAC.